Con opiniones encontradas sobre el apoyo o no al llamado a huelga que se lleva a cabo en las Guaranas, una parte de los municipios dicen respaldarla por las necesidades existentes en la localidad, en tanto que otros las califican de atraso. No, no estoy de acuerdo con la huelga, porque la huelga atrasa la población. Yo la respaldo. ¿Por qué? Porque no, no, no tengamos agua, ni tengamos cuaco ni tengamos nada de eso. Muy importante eso. La claro que ¿Por, sí, ¿Por, por muchísimas indicaciones que faltan en nuestra comunidad. Sí, sí, sí, ¿Por porque es justo por esa carretera que tenemos hace este años sufriendo un polvazo, no podamos ni respirar ya. Recordamos que dirigentes populares de las Guaranas se unieron a la convocatoria a huelga por 48 horas, convocados por movimientos populares de San Francisco de Macorís. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.